Pastor, buenas noches para, Bendiciones para toda la congregación de la iglesia maní Pastor, le, le agradezco que yo he estado delicada de salud Como así si le avisé, Pastor Y con el pañuelo del Pastor principal que usted me oró Me ha quitado todo el dolor que yo he tenido El dolor de barriga, el dolor de estómago Y el, el dolor de mi cuerpo, Pastor eso es lo que yo le, le agradezco que me encuentro feliz y contenta, que gracias a Dios que lo conocí a, la, a esa a la iglesia por la señora Dora que me guió y me guió en buen camino para yo, a pesar que yo nunca conocía yo, pero sí a veces pensaba en Dios, pero yo una vez está perdida de a veces de las razones que a veces, pero viendo bien que desde que yo conocí esa iglesia me dio buenas bendiciones para mí y mis hijos también, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Que sea que Dios derrame sus bendiciones por usted, el, el Señor derrame sus bendiciones, el Padre Celestial, por usted, Pastor. Que con el pañuelo del Pastor Principal me, me sané, Pastor. Ahorita estoy tranquila, estoy, estoy sin dolor, sin nada, ya estoy ya ahora sí ando bien, ya no ya no tengo dolor. Esa es la que yo le quería decir, pastor. Pero yo me encuentro ahorita, yo estoy sana del dolor que yo le avisé, pastor, con el pañuelo del pastor principal. Muchas gracias, bendiciones, pastor, para usted y al pastor principal.